Créeme amigo, básicamente vivo de saltar, pasar o caer en trampas Mira, demostraré que si sí le sé, haré una machincuepa y esquivaré esa trampa Yo no dije, o supuse que no le sabía salar ¿Ves? Ah... Ah... ¿Qué no ves? ¿Escuchas eso? ¿Ese es un duende? As un duende con muy mal gusto. Vamos a tener que pasarlo. Pero, ¿cómo? Das, Pero qué mierda. Hola, mi buen. ¿Qué? ¿Quién eres? Soy Da No te pregunté. Si sí, Luisi. Sí. No. Supongo que quieres pasar al otro lado de este puente. No hay ningún puente. Calla boca. Mira más de cerca, orden criatura. Por favor, eso no tiene sentido. Ni siquiera es necesario un puente en el camino. Calla boca. Si ya me caes mal, eh... pues, ¿me sí, desde ya me caes mal... Nombre. Pues me llamaron... Desde ya me caes mal, toro. Para pasar al otro lado, un acertijo deberán resolver. Uno de tal nivel de dificultad que nadie ha logrado responder. Y si yo no puedo en la casa dar un de un bar de. mi casa qué? No sé, es responder bien o comprar un helado en la máquina que está por ahí. ¿Nada? Ah, típico de Un buen promedio en economía y el vato es pobre. No puedo creer que tenga que compartir oxígeno contigo, espoli. Entonces aquí la adivinanza. ¿Qué comienza donde termina y termina donde comienza? Una película de Christopher Nolan. Eh, eso es incorrecto. Aunque creo que también aplica, pero no, es incorrecto Oye Dash, tenemos que pensar bien qué responder shh, shh, tú tranquila amigo, ya te dije que soy un experto en estas cosas, yo me encargo <ríe> Si no cesa la respuesta entonces es, ¿el tiempo? No ¿La vida? No ¿Tu cara? No ¿La vieja de Aarón? Nel ¿Mi vieja? No ¿Tu casa? No ¿Un mapa? Imbécil, mira cómo me dejaste, más cuidado para la otra, pero así no fuiste el que me empujó Hola, ¿están interesados en invertir en bitcoins? Sí, suena bien. Eso estaría piola. A diferencia de las monedas tradicionales, los bitcoins están menos expuestos a la inflación por no tener un gobierno central que los regule. ¿Qué tan seguro es? Digo, ¿acaso alguien podría hackear mi computador y robarme mis bitcoins? Ah, sí, digo, no, ah, lo siento, se acabó la función. ¡Pero los bitcoins! Dije que se acabó la función, perros bastardos. Yo sí quería invertir en bitcoins. ¿Qué trayes por un supermercado? Me dio una mazmorra. <risa> <risa> wow, sé sí, que hay mucha gente por aquí. Supongo que podré vitrinear un ratito. <risa> ¿Y son los preciosos? Son precios bajos... Por todo el año. Tengo que salir de aquí, esta me está volviendo loca. Señor, ¿qué le pasa? Hey, ¿aún están bien? Yo no, de hecho legalmente estoy muerto, porque así cuando sea mayor de edad no pagaré impuestos ¿Y cómo te vas a comprar un auto o a conseguir trabajo? Ah, pues con la tarjeta de crédito de Nina Se la robé mientras estaba durmiendo, así compré este Rolex Ay, sí, y a todo esto, ¿dónde está Nina? ¿A quién le importa Nina? Que se joda Ay, hola amiga maravillosa, te extrañé Vaya, vaya, vaya, ¿ustedes contra mí solo? Oye, ¿por qué tienes esa escoba en la mano? Es que... Eh, es día de limpieza. Ah, eso tiene sentido. Bueno, es hora de asesinarlos. ¿Quién quiere morir primero? Muy bien, hay que ir a golpearlo. Usemos a Dash como escudo, por mí está bien. Gran idea. Sí, eso resultará muy bien. Mira, honesto es tu amigo el duende. Oh, no. There's something in the way. Oh, something Vaya, parece que alguien le dio la cortada a la vida. A eso le llamo yo cortar por lo sano. Hay gente que se corta para aliviar el dolor, pero esto ya es demasiado. ¿Quién diría que una canción pueda saltarte la vida? <risa> Corran. Feliz Día de los Inocentes. No estaba en de, de hamburguesas. Dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale.